Sí, sí. Ah, sí, perfecto. Vamos a conectar de inmediato con Roberto, quien está desde Puerto Rico cubriendo la serie del Caribe. Dime, Roberto. Hola, Roberto. Roberto. Don Génesis. Don Génesis. Buenos días. Buenos días, Veloz. Y también a la demás compañera Mayelen y Francisco. Buenos días, República Dominicana. Su primo Roberto Neris haciendo esta conexión en vivo y directo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, en lo que es nuestra cobertura especial de la serie del Caribe San Juan 2020 ¿qué le puedo contar? feliz, contento bueno, porque eh, anoche eh, tuvimos un triunfo que no bueno, tenía y no tenía significado, en el sentido de que ya eh, estuvimos clasificados, pero eh, anoche no, no significaba que eh, ganar o perder nos sacara de la clasificación, si sí, eh, nos hacía la posición de jugar hoy en Puerto Rico a las 8 de la noche. Ayer un girambito a casa llena, estuvimos transmitiendo eh, en vivo a través de Instagram y eh, estaba a su máxima capacidad. El estadio eh, coge unas 18.250 personas. Yo estimo que había una 20, sobre las 20.000 personas, ya habían personas paradas, más el personal que labora eh, en el girambito, que anoche se duplicó eh, el personal, seguridad, y todo eso. Hoy continúa eh, el partido, un partido hoy sea un partido... Eh, des, eh, o sea, ha habido muerte porque prácticamente eh, ya hoy clasifican los dos equipos que van a la final. Entonces tenemos a Puerto Rico y República Dominicana a las 8 de la noche. Se espera la misma cantidad de personas y cuidado, porque eh, ayer eh, fue su máxima capacidad y hoy se espera full. Eh, tuvimos imágenes, pero lo hicimos en live de lo que fue la, el lanzamiento de la primera bola, tanto de David Ortiz como de Osuna, lo hicieron al mismo tiempo. Eh, el conjunto Quisqueya de la República Dominicana fue que tuvo a, a cargo de entonar las notas del himno nacional por parte de República Dominicana y por parte de Puerto Rico, lo hizo el caballero de la, sax, de la salsa, Hilberto Santa Rosa. Eh, Roberto, ¿pudiste estar en la rueda de prensa de con Osuna? O ¿pudiste hacer algunas preguntas que se hizo una la de defensa antes del partido? No, ayer no pude porque cuando llegué al hotel, eh, porque le explico que a lo mejor mucha gente me ve turisteando y piensa que yo ando turisteando. Y es una combinación porque el socio mío, Juan José Rodríguez, aparte de venir a hacer la cobertura, que es lo que nosotros estamos haciendo, él organiza tours, tiene más... Tiene unos 30 años con su empresa Paloma Tours realizando tours deportivos, me explico. Él anda ahora mismo con 50 dominicanos, eh, tanto de República Dominicana, otros que están radicados en Estados Unidos, en Europa, que vienen y aprovechan eh, venir a hacer el Caribe, no solamente en Puerto Rico, sino en todos los países que se lleva a cabo, Puerto Rico, México, eh, Venezuela, eh, Cuba, Colombia, etcétera. Entonces tú, por ejemplo, en este momento estamos saliendo a un recorrido. Ayer estuvimos en la Casa Bacardí, que es la empresa eh, de licorera más grande del mundo y más famosa del mundo, Arón Bacardí. Entonces, eh, estuvimos allí haciendo ese recorrido. Vamos a Mall. Y ahí ustedes ven que todas las fotos que estoy subiendo en mis redes personales, eh, turisteando, ahora mismo estamos saliendo. Eh, vamos ahí al Museo de deporte. Roberto Clemente, uno de los museos más importantes a nivel de deporte del mundo. También vamos a un restaurante que es famoso porque Barack Obama, cada vez que venía a Puerto Rico, este era el hotel, el restaurante donde iba a almorzar y luego vamos a, a un mall. Entonces, cuando me vean en mis redes personales, es que aprovechamos, porque imagínate, el partido es a las 8 de la noche, no podemos quedarnos eh, en el hotel haciendo nada, tenemos bueno. que aprovechar el tiempo. Roberto, para Roberto, me preguntan sí, aquí que si, es, sí. que si es cierto que van a cambiar los lanzadores de República Dominicana hoy. Eh, no tengo el dato confirmado. ¿sí? Más adelante, ya en la sesión de Luis, eh, podría confirmarlo si, si, si los lo, lo lanzadores van a cambiar. Sí hay que mencionar que han hecho un estelar... Eh, por ejemplo, tenemos una, una entrevista eh, con Valdespín, me parece, que, que hizo ayer fue el héroe del partido donde conectó un cuadrangular eh, inmenso. Y eso no pudo dar eh, la ventaja para poderle ganar a Puerto Rico anoche en el encuentro. Mira, Roberto, eh, todos sabemos no la pasión que destila tanto de parte de los poricuas como de los dominicanos por el béisbol. Sin embargo, en el otro tenor tenemos a Venezuela y tenemos también a México. ¿Cómo tú ves las posibilidades de ambos equipos? Mira, eh, de los pelota Dominicana. Muy linda. Eh, <risa> eh, mira, la serie del Caribe es muy cool. Sí. Es, es parecido a lo que es el fútbol americano. Por ejemplo, eh, ya nosotros hemos ganado tres partidos, hemos perdido uno. Pero eh, ahora ya empezamos. Ya el que pierda hoy, prácticamente está fuera de, de, de la serie del Caribe. O sea, que no hay, no hay, no hay para mañana. El día a día... Y los cuatro equipos que quedaron son muy fuertes, muy fuertes: México, Venezuela. Venezuela eh, está muy fuerte. Eh, entonces, eh, ¿qué te digo? Cualquiera, cualquier cosa puede suceder. Lo que hay que confiar en, en, en la oportunidad en el debate. O sea, ahí no se puede tener eh, darle chance al otro, lo que hay que inmediatamente batear y, y, y poder hacer carrera. O sea, no se le puede dar chance ni cometer el más mínimo error. Cualquier error puede costar el partido. Bueno, Así, bueno. bueno vamos a pedir de Roberto. Sí. Más adelante vamos a volver a conectar con él. Roberto, nos vemos pronto ya aquí. Sí, me hace falta estar ahí con ustedes, aunque ustedes saben que Puerto Rico y la República Dominicana, el clima es eh, casi, bueno, el mismo clima, es eh, totalmente tropical. Pero sí nos hace falta eh, estar con ustedes, así que más adelante estaremos conectados nuevamente para llevar los pormenores y a lo mejor nos dé tiempo de llevar un poquito de imágenes, como hicimos ayer eh, con Luis, que nos conectamos de, directamente de la Casa Bacardí, a lo mejor nos dé tiempo para conectarnos desde el Museo del Deporte aquí en Puerto Rico. Así es, muchísimas gracias Roberto. Y ustedes que están en sintonía, vamos a ver qué trae Génesis en las redes sociales. El día que